hola hola muy buenas a todos gente de youtube mi nombre es ezequiel y hoy les quiero traer otro nuevo video ok um, esta es mi canción espero que se suscriban que les guste que comenten para youtube por favor se los pido que se suscriban a este canal que comenten y que les quiero pedir que se suscriban que den un like que no le eso es gratis todo gratis no no, no tienen que pagar nada y vamos con la canción que les quiero traer hoy a mi canal De de ella Mis amigos me decían De desalejarte de ella Ella te va a lastimar Esas fueron sus palabras Ella te va a lastimar Esas fueron sus palabras Y yo no le comprendía Lo que ellos me decían Y yo no le comprendía lo que ellos me decían Mis amigos me decían Debes alejarte de ella Y yo no las entendí Ella te va a lastimar Esas fueron sus palabras Ella te va a lastimar Y esas fueron sus palabras Mis amigos lo dijeron Y yo no les comprendí Mis amigos lo dijeron Y yo no les comprendí Tome, otro camino Tome, tome otro camino, del cual yo no me arrepiento. Mis amigos lo dijeron, ella te va a lastimar, mis amigos lo dijeron, ella te va a lastimar. Y yo no les comprendía lo que ellos me decían. ¡Respiento! Eso fue todo chicos, espero que les haya gustado este video, que se suscriban a mi canal, que la pasen muy bien, hasta otro nuevo video y los quiero un montón. Mi nombre es Ezequiel Farías y hasta la próxima chicos.